Hola, YouTube, soy yo de nuevo. El. YouTuber favorito de todos, XW-CreeEPYUANITOWOMG69-Como sé que mis videos son amados por todos ustedes, he preparado un especial de 3-0 suscriptores, serán preguntas y respuestas. Muchos me han enviado preguntas, así que aquí las responderé. 1. ¿Cuál es tu nombre real? Es Juanito. 2. ¿Qué programa usas para editar? Doors Film Crafter. 3. ¿Cuántos dineros ganas? Unos 200 al día. 4. ¿Cómo es tu voz? 5. <risa> ¿Cuál es tu meme favorito? El de Jasombroso y el del pez indiferente. 66. ¿Cómo ganaste tantos suscriptores? Bueno, mis vídeos son muy bien editados y el Lo que no do es realístico. Además toco temas amados por todo el Internet, como tops y videos de las 3 a.m. 7. ¿Cómo recibes tantos comentarios? Por mi genial contenido. 8. ¿Por qué te llamas mg 69 bx Porque es un nombre sensi, yo de pronunciar y muy original. 9. ¿Puedo ser la pregunta número 10? Sí claro. 10. ¿Puedo salir en el número 9? Por supuesto. 11. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Era RTX, pero luego el celular explotó por toda la sangre que goteaba del juego, así que ahora creo que es Guasón estropago, terror horrible, ancianita pánico. 12. ¿Tienes pestaña de comunidad? Si ya me la activaron, y allí subo los dibujos que encontré en el cuaderno de alguien llamado X, e o UX, e o algo así. Son museos. 13. ¿De qué país eres? Nací en Aguas Internacionales, mi papá era de Pajea y mi mamá nació en una tierra sin nombre, me crié en Constantinopla y ahora vivo en Checoslovaquia. 14. ¿Puedes saludarme y darme corazón? Sí. Hola. 15. ¿Me das corazón u? Uh -uh? No. 16. ¿Me saludas dos puntos v? No. 17. ¿Por qué eres tan genial? Porque soy muy cool. 18. ¿Cuántos años tienes? Tengo seis, pero soy muy inteligente. Sé que la raíz cuadrada de 2 es 1,19. ¿No tienes música en tus vídeos? Claro que sí. 20. porque eres random? Yo no soy random, soy Ramón, el patito de goma del tío del prío segundo del abuelo del hermanastro del novio de la tía de la prima del mayordomo del jefe del cliente del hermano de la esposa del mecánico del fabricante de la bañera en la que estoy y llevo una corbata de oro. Bueno eso fue todo, no olviden dar like y suscribirse para más vídeos de Minecraft, curiosidades, madres con derecho, life hacks, animales, curiosidades, Minecraft, madres con derecho, animales, tops, Minecraft, curiosidades, tops, hamburguesas al vapor y madres con derecho.